Dios te bendiga. De este lado tu hermano Alexander con otro corto mensaje de edificación y exhortación a tu vida. En el día de hoy estaré hablando brevemente sobre el caminar y mantener la comunión con el Espíritu Santo. Miren mis queridos hermanos, diré algo que quizás ya han escuchado de muchos hombres de, muchos hombres de Dios. Quiere ser usado por Dios, mantente en la llenura y en la comunión constante con el Espíritu Santo pero hermano santo cómo me mantengo lleno del Espíritu Santo mire esto es sencillo y poderoso a la vez lo primero es que debe leer la palabra diariamente y cuando hablo de leer la palabra y estudiarla es que debe estudiarla escudriñarla leer la palabra con hambre con necesidad de que los secretos que hay en ella te sean revelados por el Espíritu lo segundo es que debe ser una persona de oración constante. Y cuando hablo de constante, hablo de que tengas intimidad con Dios. Que saques tiempo cada día para estar en el secreto con Dios. Algo que quiero aclararte, no limites a Dios con tu tiempo. Dale el tiempo que debes darle a Dios contigo. Tercero, es que debe ser una persona de ayuno constante. En esta oportunidad no voy a desarrollar lo que es el ayuno ni la oración Pero al ayunar frecuentemente está sacrificando no solamente tu carne al no ingerir alimento Sino que le está dando el golpe más grande que se le puede dar a tu carne Y es el tiempo de apartarte totalmente para Dios Ese momento cuando decides apartarte de todas tus rutinas, distracciones, esposo, hijo, trabajo y solamente es tú y Dios, la carne comienza a inquietarse y es donde ella comienza a morir. Y entonces es donde Dios comienza a revelarse y a mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La lectura de la palabra, la oración y el ayuno Esta combinación en tu vida forjará una atmósfera donde se mueve el Espíritu Santo Y es donde comenzarás a conocerlo, a escuchar su voz, a conocerlo a Él Entonces dónde estarás caminando en la llenura del Espíritu Santo ¿Cuáles son los beneficios de caminar en comunión y lleno del Espíritu Santo? Tus oídos serán sensibles a su voz tus ojos comenzarán a experimentar lo sobrenatural. Tu discernimiento se hace fino y comienzas a discernir con facilidad lo que otros hermanos no pueden discernir si no pasan tiempo con Dios. Hay tantas cosas que se que que, que te son reveladas y que comienzas a experimentar que es imposible explicarla toda en este corto de pocos minutos. Por último. El caminar en comunión con el Espíritu te llevará a niveles altos en Dios Donde lo que tú ves y percibe una persona natural o que no pasa tiempo con Dios No puede ver Pero tú ves más allá de lo natural porque te es revelado por el Espíritu Porque pasa tiempo con tu padre Así hermano y hermana en Cristo comienza a pasar tiempo con Dios, comienza a anhelar su presencia, comienza a buscar todo los secretos que Dios tiene para ti guardados. Él solo está esperando que le busque para Él subirte de nivel y si le busca, lo encontrarás. Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda, piensa, medita y ora a tu Padre que está en los cielos. Dios te bendiga.